Bueno, hola y hola a, a todas y todos, pues de cara a Claxo 2022 estamos organizando eh, una serie de, de conversaciones con panelistas e eh, invitados e invitadas y hoy estamos justamente pues con Andrea Gómez quien es antropóloga peruana, formada en la Pontificia Universidad Católica del Perú eh, y en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa acá en México, y bueno, forma parte también de los grupos de trabajo Estudios Críticos con Discapacidad y Feminismos, Resistencias y Emancipación, de Gracias Andrea por, por estar con nosotros, por participar de esta conversación y me gustaría iniciar justamente pues, enfocada en una de tus líneas de investigación sobre cuerpos, belleza y género, eh, porque si hay algo que es cierto es que todas las mujeres bueno, sentimos de alguna manera eh, esa presión que existe sobre la imagen de nuestros, de nuestros cuerpos ¿no? y la exigencia para cumplir con modelos eh, estéticos idealizados. Y justamente en tu tesis de doctorado sobre el maquillaje en la Ciudad de México, que te mereció además un premio Frei Bernardino de Chagún del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, por la mejor tesis de doctorado en las áreas de etnología e antropología social en el 2021, pues haces esa revisión eh, de lo entendido por la belleza, o como el concepto ¿no? sobre la belleza y su rol en la construcción de, de estas corporalidades, especialmente en la reproducción de la, de la feminidad hegemónica y quisiéramos saber con quién te contraste ¿no? a propósito de, de esa investigación okay, Gracias Cristina. Este, pues sí eh, la belleza es un tema que yo tengo investigando desde que estudiaba en Perú y desde el inicio de mi formación como antropóloga porque a mí siempre me quedó claro que era un tema que merecía ser analíticamente abordado en cuanto era tan eh, relevante para las personas que, que estaban a mi alrededor y, y en la vida cotidiana. Y yo creo que desgraciadamente, eh, por el flanco académico, desgraciadamente dentro de la academia hay ciertos temas que han sido desestimados como triviales y la belleza y la cosmética es uno de ellos. Entonces, digamos que casi todo mi transcurso como antropóloga está dirigido a ir en contra de ello y a demostrar también de que la validación de ciertas áreas temáticas también está influenciada en sí misma por género, eh, y es por ahí donde quisiera entrar. Este, yo en la tesis eh, doctoral en la que yo trabajé sobre todo, no tanto con consumidores, sino con trabajadores de la industria cosmética. Algo que hallé es de que si bien hay estándares y parámetros corporales de belleza compartidos, no todos los aplican y no todos los están de acuerdo con él, y que lo que más bien hay es un resultado negociado eh, que puede ser producto de conflictos de acuerdos eh, de experimentaciones eh, dentro del ámbito de la cosmética y, y una de las cosas que yo encontré y que he tratado de resaltar más es de que todo ello no es algo que solamente se declara verbalmente no, no está en los discursos sino que está en el cuerpo pasa a través de los cuerpos de las personas que se aplican en maquillaje, las personas que lo venden, las personas que también eh, sirven para demostrarlo, eh, y el cuerpo mío como investigadora también. Eh, yo eh, me posiciono quizá opuesta a otros análisis que hablan más acerca de la imagen en sí porque yo de lo que hablo es de la experiencia de la belleza y de la experiencia de cómo el género para ser reproducido y para ser mantenido dentro de un cierto orden social, es encarnado, y esas maneras de encarnación son las que son transmitidas, pero no sin resistencia. Estas resistencias vienen desde varias aristas, eh, que están relacionadas con raza, eh, con clase, eh, con el mismo género también, um, y que todas entran en confluencia, en momentos específicos y, de, de nuevo, en experiencias específicas donde intervenimos como personas, pero también, digamos, personas que, que son cuerpos a la vez. Claro. Eh... Andrea, y justamente una de las cosas que mencionabas era sobre la etnicidad, ¿no? Una de las, de las variables que eh, ponías de relevancia en este en esta investigación, en tu tesis de, de doctorado, es como también había una representación distinta ¿no? a, a los cuerpos blancos o, la, o a lo esperado en, en, en este ámbito. Eh, sobre esto, ¿qué nos comentas? Yo vi dos categorías, raza y etnicidad. Eh, yo usé raza en el sentido de eh, esta categoría que reúne atribuciones supuestamente biológicas o biologicistas, pues serían, ¿no? Este, de diferencias atribuidas, que es totalmente ficticio, pero que es una categoría que yo en mi investigación... En Lima y en Ciudad de México he continuado encontrando como algo relevante para las personas con las que estaba hablando. Por eso sigo usando raza. Y etnicidad como aquello que escapas, sino que es más bien de que las diferencias se basan en, supuestamente en lo cultural, en lo geopolítico. Eh, una de las cosas que yo toqué fue el tema de belleza asiática, por ejemplo. ¿no? que está relacionado con las diásporas que llegaron aquí y las condiciones eh, en las que llegaron a trabajar también a, a México y a Latinoamérica. Um, y cómo ello no se relaciona con lo que se entiende como bello, eh, porque esas diásporas eh, han sido marginalizadas eh, y han sido tachadas eh, como fuera del nosotros nacional, fuera del mito fundacional de no solamente cuál es la ciudadanía mexicana, sino de cómo se observa, cómo se incorpora esa ciudadanía mexicana. Eh, y más bien lo que se vende aquí como belleza asiática, está más relacionado con modelos aspiracionales y más recientes como el de Corea del Sur, incluso no tiene tanta relación, relación con los migrantes surcoreanos que viven acá. Este... Entonces, yo he usado esas dos categorías y lo que sí he encontrado es de que sí hay una aspiración constante hacia la blanquitud, pero al mismo tiempo de que no hay, al menos entre los consumidores, una necesidad total de encarnarla. Eh, yo cubrí compañías también que se dirigían a un público que ellos mismos denominaban de media o hasta alta gama, o sea, y los precios eran, digamos, eh, considerablemente más altos que en, otros, en otras empresas. Estaban en ciertos barrios, también en ciertas alcaldías aquí en Ciudad de México, y todo ello hacía que eh, la clientela ya de cierta forma o encarnaba blanquitud o ellos mismos aducían de que ellos no necesitaban eh, encarnarla porque ya tenían los beneficios materiales que hubieran llegado con ello. Es más, yo en varias observaciones fui testigo de personas que se retiraron de las tiendas porque no encontraban maquillaje para piel del color de ellos. Y dijeron de que ellos se negaban a ponerse algo más blanco y se fueron. Eh, pero son, digamos, eso viene también desde una prerrogativa, desde una posición de yo puedo hacer esta elección. A mí no me lo van a pedir en un puesto de trabajo, a mí no me lo van a exigir en una reunión familiar, por ejemplo. No, no voy a ser confrontado con ello, entonces puedo pararme y e ir. Eh, entonces, bueno, esas fueron las cosas que yo fui observando y que están recopiladas en mi tesis. Andrea, Andrea eh, tú además de los estudios sobre y desde el cuerpo, también eres y te defines como una mujer autista, ¿no? que también investiga sobre el autismo, sobre la neuro, neurodiversidad, y si bien ah, pues hay muchos tipos de, de discriminación a grupos, grupos ¿no? colectivos, a minorías que, que son más identificadas o son identificadas más notablemente, eh, como el racismo, como la homofobia, hay otras ¿no? formas de discriminación que están menos visibilizadas, como el capacidad, eh, que bueno, se, se refiere justamente a ese trato desigual que reciben las personas con diversidad funcional, que muchas veces también son estigmatizadas y tratadas desde los prejuicios porque son consideradas, y entre comillas, ¿no?, eh, discapacitadas. Eh, y te pregunto, ¿no?, ¿cómo la ausencia o la tergiversación, ¿no?, de las personas neurodiversas en los medios de comunicación influye en esa propagación de estereotipos, como por ejemplo algunos de los que tú también eh, tuve la oportunidad de leer, de, decías que, bueno, la, se les define, ¿no?, a las personas con algún grado de autismo, eh, se les reduce prácticamente a solamente tener destrezas intelectuales con torpezas sociales, casi como características únicas. Eh, entonces, ¿cómo, cómo esa, esa ausencia, pues, ayuda o a, a, de hecho lo que hace es propagar estos estereotipos? Eh, pues sí, sí, eh. Yo como persona autista, pero también como mujer autista, este, he, he estado explorando ese tema, pues básicamente porque es algo que me atraviesa, que no puedo operar en el mundo sin ello, y, y de nuevo volviendo a hablar como científica social, eh, creo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros decir cómo y desde dónde hacemos ciencia, desde dónde viene nuestra producción, desde dónde vienen nuestras reflexiones, y creo que sería eh, eh, muy ingenuo, quizá, de mi parte, omitir ello y decir de que todo lo que escribo, incluso sea sobre discapacidad, sea sobre autismo y neurodiversidad o no, decirle de que no está afectado por ello, obviamente está afectado por ello. Eh, con ello... Eh, yo creo que en la academia y también en los medios de comunicación hay un tema muy fuerte, no solamente de desconocimiento, sino del no querer conocer. Eh, en los medios de comunicación ah, ya llevan décadas eh, los movimientos activistas de personas con discapacidad y en específico, quizá un poco más reciente, pero igual tiene tiene su buena trayectoria eh, de personas autistas eh, dentro y fuera de Latinoamérica, eh, reclamando representaciones más exactas, que salgan de estereotipos, que salgan también de confusiones en las representaciones, por ejemplo, cuando eh, se tilda a un personaje como loco, entre comillas, no o loca, este, se hace una confusión entre salud mental, diferencia mental, discapacidad, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, es todo un menjunje que simplemente no está mencionado, solamente hay que hacer al personaje de esta manera para que llame la atención y enganche al público, eh, y hacerlo lo más escandaloso posible, de la forma más trillada posi posible, y se acabó. Eh, y no hay una asunción de responsabilidad de cómo ello afecta. Una de las cosas que yo he estado viendo y que de hecho es parte de una ponencia que voy a dar en, en Claxo, en el Congreso en junio, es acerca de que la mediación que ejercen las producciones televisivas y en concreto las telenovelas es tan potente en Latinoamérica eh, que las industrias están al tanto de ello y es algo de lo que hasta se enorgullecen de, de poder afirmar de que esta producción cultural latinoamericana tiene tal influjo tiene tal impacto, pero a la hora de la denuncia de qué cosa conllevan los personajes que están poniendo en, en la tele, allí es cuando dicen, cuando no, es como, pero no, pero no hay tanto, no hay tanto influjo, ¿verdad? Este, con eso yo creo que, de nuevo, hay un tema de asumir responsabilidades eh, y de asumir eh, qué es lo que no se está haciendo, qué es lo que no se está viendo. Eh, también dentro del contexto del de, eh, congreso que viene en junio, eh, yo voy a compartir eh, espacio con otras dos mujeres autistas, Rosa Chauca y Grelia Davis, para hablar justamente... Eh, no solamente de medios de comunicación, pero de mucho más dentro del espacio y del marco de, de nuestras experiencias como mujeres autistas peruanas. Y justamente una de ellas, Rosa, es eh, directora de teatro y actriz. Y una de las cosas que hemos compartido y que se van a compartir allí es como incluso dentro de la formación actoral y dentro de la elaboración de estas producciones mediáticas, eh, los temas relacionados con neurodiversidad, discapacidad y autismo son soslayados, son marginados y las mismas personas neurodiversas y autistas y con discapacidad son retiradas eh, a favor de una neutralidad que realmente no existe, un cuerpo neutro, un personaje neutro, una historia neutra que que realmente es una ficción, no es una realidad, y no es sobre lo que trabajan eh, quienes intervienen en dicha industria, ¿no? Y que tampoco son parte de las realidades latinoamericanas, ni caribeñas, ni mundiales, ¿no? Entendiendo eh, el mundo de las diversidades. Andrea, eh, continúa en la línea sobre lo que, lo que nos comentabas, qué alegría saber que eh, vamos a escuchar mucho más de esto en, en la conferencia de Claxo 2022, que se va a celebrar a desde acá, desde la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma eh, Nacional Autónoma de, de México, en la UNAM. Y bueno, a propósito de eso, nos gustaría bueno, ya ir cerrando para no quitarte más tiempo eh, y, y preguntarte, ¿no? porque la conferencia este año está enmarcada en, en las tramas de las desigualdades, que, en el que la, la, la neuro, neurodiversidad, los cuerpos, la feminidad, todo esto, pues no, no es ajeno. Eh, especialmente en la región. Así que tú como panelista, pues también quisiéramos escuchar eh, qué, qué, qué opinión te merece ¿no? sobre la importancia que tiene un evento así en el campo de las ciencias sociales, eh, para la academia, pero para el conjunto social también. Eh, yo creo que es muy importante, eh, no solamente que discutamos al respecto, sino que por un lado, y creo que digamos todo lo que he estado conversando un poco apunta por ahí, a eh, destacar las subjetividades de eh, quienes intervenimos, quienes producimos conocimiento y quienes efectuamos las investigaciones, que también nosotros no somos sujetos neutros, sino que eh, creo que también hay un tema allí, de reflexividad, de estar constantemente observándonos y observando cómo intervenimos e influimos en cómo son definidas y son percibidas la belleza, el cuerpo, el género, la neurodiversidad, el autismo. También allí yo creo, eh, y me alegra mucho también, que el Congreso sea aquí en Ciudad de México, porque hay bastante discusión en los últimos años, justo desde acá, desde las universidades, desde los centros de estudio, pero también desde los grupos activistas aquí, acerca de que las desigualdades eh, no ocurren separadamente, sino que están de manera fluida en, en nosotros mismos. Y que yo no, por ejemplo, poniéndome de, de, ¿no? de caso aquí yo no soy solamente mujer y yo no soy solamente peruana y no soy solamente autista, no son campos separados, diferenciados completamente. Este, yo no puedo decir que mi experiencia de haber sido autista está totalmente ajena de mi experiencia de esa mujer eh, y creo que es algo que nos vamos a encontrar en el mismo Congreso también, que dichas desigualdades no vienen de, vienen efectivamente de manera sistemática pero no están apartadas y mientras más colaboremos en ese análisis desde esas perspectivas confluidas y complejas es que mayor valor va a tener y mayor aporte a lo social eh, y a lo cultural. Eh, y nada más para cerrar este, la respuesta a tu pregunta, eh, este congreso se va a dar en un contexto eh, que ha sido muy afectado eh, económicamente, eh, socialmente, mm, interpersonalmente, por las personas que están alrededor, por las personas que van a asistir al congreso y en general las que conviven en la... Ciudad universitaria aquí en la UNAM, eh, que trabajan allí, que están cerca, que estudian, y creo que es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Este, también cuánto privilegio tenemos de poder dedicarnos unos días a hablar acerca de nuestros trabajos cuando hay muchas otras personas que eh, pues no se pueden permitir eso, y que lo que salga de los días que estemos reunidos, tiene que ser también apuntando a al menos colaborar de alguna manera a esa situación que nos va a rodear todos los días que estemos aquí. Sí, uh, Andrea, Andrea, Andrea Gómez, pues la verdad es que mucha razón llevas, me dejaste reflexionando en este último porque ciertamente va a ser... Un privilegio pues, poder reunirnos allí, conversar sobre, sobre cuestiones, pero también con el ánimo de que, de que las transformaciones necesarias para nuestras sociedades no solo se queden en, en debates y en palabras, sino también se transformen en acciones. bueno Andrea Gómez, antropóloga peruana formada en la, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa en México, Forma parte de los grupos de trabajo Estudios Críticos en Discapacidad y Feminismos, Resistencias y emancipación de CLACSO. Y bueno, hoy estuvimos conversando a propósito de eh, pues lo que se viene ya preparando para la novena conferencia de Ciencias Sociales eh, de Claxo en 2022 a celebrarse en la UNAM cuerpos, belleza, géneros, todos enmarcados también en alguno de estos ejes temáticos que vamos a estar trabajando en Claxo Muchas gracias, Andrea, y nos vemos muy pronto por acá en, en la Ciudad de México. Nos vemos y muchas gracias también.